Arrancamos este segundo bloque con nuestros primeros invitados a quienes les vamos a brindar un fuerte aplauso. Gabriel Agudo y Fernando Casino, ellos son parte de los integrantes de su estudio. Chicos, bienvenidos, gracias por venir al programa. Oh, muchas bien, gracias. gracias. Sí, no, un gusto tenerlos. Que se presentan mañana 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre, mañana en el Teatro Mendoza, un teatro hermoso. Sí, San Juan y Buenos eh, Aires, para la gente que no sepa o no conozca la Con dirección. un show con todo lo mejor de la música de Phil Collins, un show internacional... Que, que van a poder disfrutar, un show increíble, realmente. Me encanta. Chicos, y ¿cómo surge la idea de armar su estudio? ¿Cómo la nace? La idea surge que este año Phil Collins sí. es que abandona los, abandonó los escenarios en su último recital con Genesis uh -huh. hace unos meses, ya no va a subir más a los escenarios, por lo menos por ahora parece ser, y nosotros quisimos celebrar la música de uno de los artistas británicos más exitosos que, que sí. ha dejado este, la música. este Convocamos a Gabriel desde Buenos Aires, que es eh, músico, escritor y una persona que está en el ambiente musical hace muchos años eh, y conoce el ambiente Collins a full uh -huh. y lo fusionamos con una banda local que ahora se llama Susudio este, y, y, y fusionamos esto y, y encontramos que, que va a ser una celebración hermosa una fiesta para que Collins ese, ese, ese, ese, ese, se va a los escenarios mucho más contentos, quizás ni se entera de esto pero nosotros estamos muy contentos de hacerlo y la gente creo que está respondiendo muy bien así que, no. pero por supuesto, es la idea y por qué Gabriel, cómo surge este amor esta elección por Phil Collins bueno, durante mucho tiempo estuve emparentado con el mundo Génesis, uh -huh. yo me desempeño como músico, generalmente soy más conocido afuera me desempeño mucho, hago giras por Europa, por Estados Unidos eh, me, me desempeño todo en, en el ámbito del rock progresivo internacional. Uh -huh. y, y bueno, pero mi, en mis comienzos estuve muy emparetado al tema de Genesis porque hacía un homenaje a Genesis en mis primeros comienzos, hace uh -huh. muchísimos años. De hecho he estado en Mendoza a, a través de Fernando, que nos hicimos amigos. Y esto es como una vuelta al primer amor. Realmente estoy en contacto con muchos de los Genesis con Mike Rutherford, con... Eh, con el entorno de Phil Collins, eh, he estado también con él. Y también soy cantante en una banda eh, eh, de Estados Unidos, que es eh, que el, el hijo de Phil Collins era el cantante, ahora dejó y yo estoy... Ah, mirá, mirá. Ahora lo reemplacé en, eh, como lead vocal ahí. Así que siempre... Siempre se vuelve al primer amor, pero nunca había tenido la oportunidad. Había interpretado a Phil Collins eh, como músico-intérprete, ¿no? uh -huh. Como cantante, en este caso. Eh, eh, la música de Phil Collins con Génesis, pero nunca la música de Phil Collins solista, que es lo que tiene este show. Y realmente es maravillosa, porque eh, hay unas melodías muy, muy, muy lindas. Eh, la música es de elite y aparte la banda mendocina son todos músicos de elite. Eh, bueno, la producción siempre de Fernando es impecable, así que va a ser un espectáculo increíble para toda la gente. ¡Qué lindo! Pues decía Fernando que va a ser difícil llegar, no creo que sea difícil no, llegar no, no, no. a le va a llegar, Le va a llegar la energía y todo esto la verdad que lo que dice Gaby, que la, la banda local, fusionada con él, es, es, es mágico lo que uh -huh. pasó desde el primer ensayo. Sí. Y bueno, los músicos como el Diego Lega Mauricio Espátola, el Christian Di Diaggi, Sebastián Rivas en guitarra, un viejo conocido de Mendoza que también toca en Eclipse, uh -huh. en homenaje a Pink Floyd, así que va a ser un... para los este, viejos le decimos nosotros, <risas> y a los más jóvenes también que quieren conocer a Phil Collins, y la etapa Génesis va a ser una oportunidad excelente para poder hacerlo. Sí, lo que decimos nosotros también es, es un retorno, un tema de nostalgia y de herencia musical, porque es un show para toda la familia. Entonces es lindo que eh, los que están más o menos de los 30 para arriba, que disfrutaron de la música de Phil Collins, sí. puedan llevar también a sus hijos bueno, y es transmitirle genial. esa herencia. Decirles, mira, esto es lo que, más allá de lo que vos escuchás, es sensacional y nos encanta y te respetamos en todo. Eh, vení al espectáculo conmigo padres, hijos, familias porque podemos disfrutar de, de esta gran música eh, estos músicos que empezaron en el siglo pasado increíblemente, ya estamos en el siglo XXI eh, han marcado son como los Beethoven, los Mozart de... De, son íconos. De, son íconos, realmente, sí. Son realmente. fuente de inspiración para las generaciones actuales de bandas y demás, y creo que está buenísimo eso poder complementar los más grandes, los más chicos, los hijos, también para ustedes como artistas, ¿no? Poder abarcar un público mucho más amplio, debe ser significativo. ¿Cómo lo viven desde ese lado? Eh, lo vivimos muy bien, porque en realidad eh, la música tiene, tiene se divide entre la que toca corazones y la que no toca corazones, uh -huh. realmente... Eh, la música, en este caso, de Phil Collins y de otros artistas de, de esa generación de los 80, realmente toca corazones. Y eso eh, ¿Quién no, por ejemplo, estamos escuchando One More Night sí, ahora, claro. ¿no? ¿Quién no se enamoró con One More Night? Pero son ¿quién? canciones que conoce todo el mundo, además. Son Quizás como... no sabes la letra, pero la conoces. O desenamoró. enamoró. Claro, o, se, o se enamoró. O estaba amorosas. sufriendo por amor. <ríe> pero, pero es, es como... Yo lo identificaría con, con el concepto de son como las bandas sonoras de nuestra vida. Es como que nosotros vivimos en nuestra propia película, uh -huh. somos los protagonistas de nuestra historia y tenemos una banda sonora que es estas músicas icónicas. Entonces es lindo, eh, hace mucho leí en, en una entrevista de que ponían a, a, un, a personas de, de qué sé yo de 80 años y los, sí. los ponían en un entorno de, de cuando eran jóvenes uh -huh. y automáticamente... Era, no eran más viejos, eran como que... Obvio, surge el, Entonces, es la esencia. De alguna nuevamente. forma eso es lo que transmite el espectáculo, revivir la música de, de alguien que, que estuvo en nuestras vidas a través de, de míticas canciones y, y, y disfrutarlo. Sin duda, recién decías, Gabriel, que habías tenido la experiencia y la posibilidad... De estar con él, de conocerlo, de estar en su entorno. ¿Cómo es esa experiencia para los simples mortales que no tenemos acceso a Bill Collins? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? Bueno, es una experiencia muy fuerte porque en realidad eh, siempre había estado en contacto con él o con su entorno. Eh, había conocido a los otros Génesis, pero nunca a él. Entonces, eh, en el 2019 yo estaba de gira en Nueva York. Y, y bueno, tengo muy, mucho contacto con el entorno, con toda la gente de él. Y tocó en un estadio, no, no, no en Madison Square Garden, sino en otro estadio uh -huh. que estaba afuera, un estadio de básquet muy lindo. Eh, y bueno, estábamos justo con, con, con una de las mejores amigas. Y fue, yo, yo no busqué estar con ella. ¿sabes? Entonces eh, me dice: eh, Vení, que tengo una sorpresa para vos. Entonces me dice: ¿Querés venir? Y digo: ¿a dónde? Entonces fuimos al backstage y lo oh, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eh, fue una experiencia muy, muy, muy grande de mucha dignidad humana porque él está sufriendo un tema de, de cadera y de columna muy grave uh -huh. que le impide estar parado en el escenario y entra con un bastón y se sienta. Eh, realmente fue, fue un, un chapeau, como un gran artista. Eh, no cantó con pistas, no, no había nada inventado, era él... él eh, Realmente fue como conocer, como yo iba a San Martín. ¿no? <risa> sí, un proceso es, es, es prof, de la música. Y una gran persona, realmente, una persona muy humilde. Todos los que lo conocen, los músicos. Bueno, hemos tenido ahora eh, el apoyo de Leland Scar, el, uh -huh. el famoso bajista que tiene esa barba, la barba. Tan, tan larga, tipo ZZ sí, sí, Top. Sí, sí. Bueno, él, él ha mandado un, un mensaje de apoyo a la banda. Muy bueno. O sea que en el entorno de Phil Collins eh, saben de la, de la existencia de... De su estudio y, y existen las posibilidades que, no sé si el año que viene, por ahí eh, tengamos la presencia de algún miembro de Uy, también de, excelente. De, de la banda de Phil Qué Collins. Qué a verlo de hoy momento. Si se mantiene el dólar. <risa> detalle, un pequeño Vamos. detalle. Espera, ¿Cómo andan? Para cerrar, los veo obviamente muy entusiasmados, muy encariñados con el proyecto, con la banda, con el artista, con Phil Collins sin duda. ¿Cómo describirías este show para conquistar ahí a la gente que está mirando ahora? ¿Cómo lo describirías en pocas palabras? Yo lo describo como una fiesta, una fiesta musical, este, celebrando la música de Phil Collins, un artista integral que, que vino a, a poner sobre el mundo no, eh, innovación musical, porque son cosas que... Eh, quien no ha escuchado la batería en el aire esta noche cuando justamente ah, hace el rulo ahí? Y bueno, es característico, o formas de cantar uh -huh. también o esas agrupaciones con un montón de, de, de saxos, trombones, este, mucho colorido, o lo oscuro de, alguna, de, de algunas canciones de Génesis como Mama. O sea, hay una conjunción arriba del escenario de este jueves 3 que va a estar increíblemente esencia. en esencia de Collins y Collins Génesis para los que quieren preguntar también. Mm -hmm. Así que las entradas están en la entrada web. Sí, es ahí que, veíamos en pantalla. Mañana es entonces, jueves 3 de noviembre, 21 horas en el Teatro Mendoza, Calle San Juan y Buenos Aires. Ahí estamos viendo por entrada web pueden adquirir las entradas, sino seguramente también por taquilla. Y chicos, todo lo mejor, Gabriel Fernando para mañana, todo el éxito, toda la MERT. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No, por favor, un placer, gracias por venir aquí al programa.